Bienvenidos a mi canal en Buito. Los invito a suscribirse porque ya somos más de 100. ¿Saben cuántos somos? Somos ni 1, ni 2, ni 10, ni, ni 20, ni 90, ni 40, ni 100, ni 200, ni 258. Somos. Somos 300 y sigan subiendo. Y esperemos llegar a seguir a los millones y superemos todas nuestras metas. Porque si yo superé la mía de tener 100 suscriptores, podemos llegar a mil todos juntos. Si tú me apoyas suscribiéndote, dale like y, sus... y dando la campanita de notificaciones para que cuando suba video a ti te llegue, a ti la personita que me estás viendo, si das like la campanita de notificación cada vez que subo un nuevo vídeo tú sabrás cuando yo subo un vídeo así que sin nada para comenzar vamos a comenzar este es un video especial muy especial para mí porque ustedes son lo más especial del mundo tú la persona que vives eres parte de mi familia porque yo te quiero porque siempre me das likes Así que quiero mandar unos grandes saludos a estas personas que me han apoyado. Quiero mandar saludos a mi prima Carely Chávez Contreras que me ha apoyado mucho. Y le quiero mandar un gran saludo de donde me está viendo. ¡Hola, Carely! ¡Hola! Y quiero mandar otro saludo a Antonio Ramos Rodríguez, que es un suscriptor. Y bueno, Buitos, recuerden muy grande y hasta el primer suscriptor 20 30 40 50 60 70 90 80 bueno para, decir, para hacer más claro todos los suscriptores hasta los que tengo ahorita todos somos una familia muy grande sí, y si quieren que los menciona en el próximo vídeo pongan abajo en los comentarios y con mucho gusto yo los voy a mencionar en el próximo vídeo pero antes los invito a darle like campanita de notificaciones porque cada vez somos más a ti, te estoy hablando a ti ¿eh? tú que me estás viendo te invito a suscribirte a darle like y a activar la campanita porque cada vez somos más a ti te digo, a ti con el amor de corazón te digo a ti que tú siempre me has apoyado a ti la persona que me estás viendo te mandó un montón de salud y un beso grande y te invito a suscribirte a mi canal porque cada vez somos más. Bye, los quiero.